Hace tan solo unos días fue que Gran Bretaña coronó a su nuevo rey, el eterno príncipe de Gales, conocido como Carlos III, el primogénito de la difunta reina Isabel. Esta coronación fue muy esperada en Gran Bretaña porque hace más de 70 años no se coronaba un rey. La gran coronación se llevó a cabo en la abadía donde Carlos III invitó a más de 2.000 personas de las diferentes realezas. 6.000 personas menos de cuando asumió la Reina Isabel II, pero en redes sociales se armó un debate y de quien se habló más fue de la recordada princesa de Gales, Lady D. Hay una pregunta que llama mucho la atención, ¿por qué se hablaba de la princesa Lady Dee en plena coronación de Carlos III? Básicamente es porque Lady Di alcanzó una popularidad que ni siquiera la mismísima Reina Isabel la tuvo A más de 30 años de la muerte de la recordada Lady Di, vamos a hacer un paso de por qué fue tan querida y por qué alcanzó tanto la popularidad. La admirable belleza junto a la gran popularidad que tenía Lady fueron dos cosas que molestaron a Carlos III. Sí, le molestaba que su mujer sea más popular que él. Para poner rápidamente en contexto de quién fue Lady vamos a decir que fue la primera esposa de Carlos III con quien tuvo dos hijos, los príncipes Guillermo y Harry. Ahora vamos a decir por qué fue tan popular a través de un top. Para empezar, top 1. Enseñó que la ropa no tiene género. En una entrevista ante la BBC, humilló públicamente a Carlos III y dijo que ella no llegaría a ser reina porque ya era reina en el corazón de las personas. Se acercaba a las personas desinteresadamente y las ayudaba, algo que la realeza británica nunca hizo, no le salía naturalmente hacer eso. Rompió todos y cada uno... De los protocolos impuestos por la realeza. Lady Di no le tenía miedo a nada. Crió a sus hijos a su manera. Me por el corazón y no por la mente. Es lo que decía Lady Di cada vez que se acercaba a las personas. Diana falleció tristemente un 31 de agosto de 1997 en un fatal accidente. En el año 2005, Carlos Tercero y Camila Parker llevan a cabo su matrimonio. Camila pasó de ser la novia clandestina a la amante y posteriormente a lo que sería la esposa. Hoy actualmente es la reina de Gran Bretaña. Y vos, ¿conocías esta historia? Déjame en los comentarios qué te pareció este video.